Coenzima q también conocida como ubiquinona. Uno y todo para una longevidad saludable. Cuando hablamos de la posibilidad de una vida larga y saludable. ¿Qué queremos decir? Tome decisiones simples para prolongar una vida saludable. Siga estas soluciones. ¿Qué necesitas saber? Información básica sobre las necesidades del cuerpo. Esta información ayuda a entender muchos puntos importantes. ¿Dónde están las debilidades de la gente moderna? ¿Cómo lograr la prevención? ¿En qué áreas todos necesitamos prevención? Se conoce uno de los puntos más débiles del hombre moderno. Este es el corazón y los vasos sanguíneos. Debido a problemas en los vasos de la cabeza, puede ocurrir un derrame cerebral. Debido a problemas en los vasos que irrigan el corazón, puede ocurrir un ataque al corazón. La aterosclerosis y la diabetes son dos causas principales de problemas vasculares. El sistema cardiovascular es uno de los puntos más débiles del hombre moderno. Ella puede ser protegida. Ella necesita ser protegida. Tanto el corazón como los vasos sanguíneos necesitan energía. En las células que trabajan intensamente, la necesidad de energía siempre es mayor. ¿Qué células trabajan más intensamente? ¿En qué órganos? Es lógico que los atletas, corredores, nadadores, estos sean músculos, así como el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio. Todas las personas, independientemente del nivel de actividad física, el sistema hematopoético, la inmunidad, el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los músculos, el hígado, el páncreas, los órganos del sistema endocrino, las glándulas suprarrenales y los ovarios. Sorprendentemente, todos estos órganos están unidos por la presencia de una alta concentración de una sustancia interesante. Esta es la coenzima Q10, también conocida como coenzima Q10, también conocida como ubiquinona. Nuestro propio cuerpo sintetiza esta sustancia. En personas jóvenes y sanas con una nutrición adecuada, esto es cierto. En personas mayores de 30 años con una dieta deficiente, la síntesis se reduce drásticamente. Deficiencia de nutrientes, disminución de la actividad metabólica, medicación y envejecimiento. Estas son las razones de la deficiencia de coenzima Q10. Cuando la coenzima Q10 se vuelve insuficiente, comienzan los procesos asociados con la deficiencia de energía en el cuerpo humano. No hay suficiente energía y los procesos de autocuración no ocurren correctamente. Las encías y los dientes envían señales. Estas son la enfermedad periodontal y otros problemas que no ocurren en personas jóvenes y sanas.